Rita, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. chicas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Cuéntanos antes, cómo vienen, con disposición vienen inicio de cambio. Que... Bueno, ahorita hoy inicia formalmente el, el proceso de, de entrega de recepción y venimos con toda la disposición de hacer bien las cosas y de trabajar ahorita de la mano con el ayuntamiento saliente y bueno, Básicamente es eso. Hay, una, hay un comentario que ha surgido referente al proceso de entrega-recepción ya hace unos momentos. El secretario del ayuntamiento, César Saavedra, dijo que de ser necesario llamarían a cualquier funcionario de la administración del doctor Kiko para rendir cuentas en lo referente a su periodo de administración. ¿Será cierto esto de que este, se estarán llamando a funcionarios de esta primera etapa de la administración? Mira, en el caso de tu servidor, si yo encuentro en el periodo de Pilamo, en el periodo de Hitler, este, algún inconveniente, yo lo haré saber a la prensa ante los medios de comunicación y en el caso específico de algún funcionario, lo llamaremos a ese funcionario a que aclare este, debidamente ahí la situación. No hay a encubrir a ningún... No vamos a encubrir a nadie, realmente no pienso pagar... Eh, Platos rotos por algo que yo no hice, verdad. Realmente venimos, pero tampoco venimos a corretear brujas. No venimos por, eh, no venimos por a pelearnos, realmente. Realmente hoy lo que quiere la ciudadanía es que le restablezcamos los servicios eh, públicos municipales y, y esa es la prioridad de prioridades ahorita de la de, de su servicio algún punto en esta eh, eh, anunciaste una auditoría externa. Así es correcto. Una externa como la que se llama, pues va a ser extensa, va a ser profunda. Es correcto. ¿Y opuesta cuesta? ¿A quién le va a costar ¿Al pueblo de Victoria o a tu